hola nos ha llegado al taller el siguiente caso este es un equipo del bostro 5470 el cliente nos dice o nos relata que estaba haciendo o aplicando una alteración del sistema operativo entonces cuando cuando lo dejó actualizando al regresar lo encontró apagado nos cuenta que una de las actualizaciones era la actualización del firmware que eh, bueno de, del software de la BIOS después de, de que lo trató de encender encontró que no pasa del logo de Windows del logo perdón del logo de la marca del computador vamos a revisar un poco a ver qué puede estar causando esta falla aquí a mostrar el computador Ahí se escuchan, parece que un bit corte, tres bit largos. Y de aquí no pasa. Este equipo viene, bueno, de, de otro soporte técnico. Ya nos contaron que le cambiaron memoria, le revisaron la batería. Eh, trataron de hacer algún procedimiento ¿no? entonces bueno vamos a iniciar con la reparación vamos a intentar repararlo no vamos a hacer el despiece que este ya viene sin tornillos ya viene sin batería un disco duro es decir que solamente está funcionando en este momento es eh, la placa base ¿no? no hay disco duro, no hay sistema operativo eh, no hay batería eh, en este equipo eh, el BIOS es alimentado por la batería principal Yo No lo sigo, por la batería externa y si se desconecta pues eh, eh, lo normal es que se restablezca la configuración Vamos a verificar nuevamente acá. No tenemos ni batería ni disco duro y el equipo sigue presentando la misma falla. Esos es 3 bits perdón, 5 bits, continuos y la video sino que se queda allí en el logo. Voy a tratar de acceder al, al setup del equipo. Vamos a reiniciar. Él acepta el reinicio. Aquí está preparando para entrar al setup en una esquinita y vamos a ver si logramos acceder al setup como por, se pueden dar cuenta queda allí en esta opción no termina de cargar el, el, el setup en lo que hemos investigado previamente es que eh, bueno, según la indicación del, del, del usuario que se estaba aplicando una actualización de Windows y una de las actualizaciones era el firmware y que bueno, lo dejó trabajando allí o realizando la actualización, y cuando regresó encontró el equipo apagado al encenderlo, pues, se encontró con, con esta file y después de haber realizado las, las digamos las pruebas básicas este, podemos deducir que la falla fue ocasionada por la misma actualización del firmware vamos a proceder con la reparación vamos a terminar de... vamos a quitar la placa base y el procedimiento que vamos a realizar ahora es regrabar o tratar de regrabar el software de el BIOS del computador <ríe> mediante un archivo .b lo vamos a tratar de buscar listo, bueno, aquí estamos lo que lo primero que vamos a tratar de hacer es eh, con el modelo de la placa base y debe ser con el modelo de la placa base no con el modelo del, del equipo uh -huh. vamos a tratar de ubicar el software de este integrado que es el BIOS ¿Sí? antes de eso voy a Hacer una búsqueda en internet. Este tipo es modelo BAJW8CMB8E1. <coughs> revisión E. Voy a mostrar cómo hago el proceso de búsqueda. Con el modelo de la placa base. Entonces, vamos a realizar la búsqueda en internet vamos a colocar google el modelo de la placa base es D-A-J-W-8-C-M-D-8-E-1 la revisión es la E la 8 c 1 r e coloco la palabra BIOS voy bueno, ya entonces a, a, a utilizar algunas de estas páginas son muy buenas eh, para descarga de BIOS gratis a ah, Isabel, muy buena y Backcamp también es buena entonces vamos a abrir aquí Del Bostro, este es un del Bostro 5470, correcto. Y aquí tenemos para descargar el archivo del los días. Vamos a descargarlo. y lo voy a pegar en una carpeta que a ustedes pues deciden cómo organizarlo voy a colocarlo aquí y lo voy a descomprimir que está aquí es el archivo .bin aquí me dice que es player m ya que estos computadores Intel tienen una región ME y si nosotros vamos a utilizar la BIOS eh, preferiblemente es que eh, esa región M ME esté limpia. Vamos a ver, vamos a ir probando. ¿no? Ya encontré el software del BIOS. Ahora. Y lo que vamos a hacer es que vamos a integrado, el integrado del BIOS lo vamos a desoldar para hacer el proceso de digamos de de grabación del BIOS a ah, soldar este integrado del BIOS iremos aquí, lo que vamos a hacer es aplicar un poco de Flux, este es un BIOS de la marca Winboot, está cerca eh, del conector del teclado, así que lo primero que vamos a realizar es eh, colocar una, un poco de cinta, eh, yo tengo una cinta de aluminio que la vamos a colocar sobre el conector del teclado que es de plástico y como está cerca del de integrado que vamos a desoldar entonces es mejor proteger esa cinta del teclado, ese conector del teclado vamos a colocar tal cual como lo estoy indicando aquí vamos a colocar varias capas de, de esta cinta Y el propósito es entonces simplemente proteger el conector del teclado. Muy bien. Vamos a colocar una capa adicional. Voy a colocar, eh, a precalentar la estación de calor, la pistola de aire caliente. Vamos a colocarlo a 400 grados centígrados con 5 de aire. Mientras colocamos la última capa de, de cinta de aluminio, recuerden que el objetivo es precisamente proteger a este conector. Ahora sí, aplicamos flux. Ajá. Vamos a aplicar el flux. una pequeña cantidad de flux sobre ambos lados del integrado. Y ahora después de aplicar el flux entonces vamos a tomar la pistola de aire caliente y a precalentar o a calentar eh, de forma circular, vamos calentando. Vamos a ir a observar cuando eh, la soldadura se coloque brillante. Eso nos da una indicación de que está listo para, para eh, soltar el integrado, para desoldarlo, ¿no? Entonces esperamos. Ahí se ve brillante y listo. Nuestro integrado salió. Ahí está. Este es el integrado que nosotros vamos a leer. Muy bien. Miren cómo quedó el conector. Tiene una pequeña marquita ahí, pero no es mucho. Se protegió con la cinta, se protegió muy bien ese, ese integrado. Ese conector, perdón. vamos ahora entonces a grabar eh, el software de la BIOS vamos a utilizar un grabador el CH341A es el que tengo este grabador es eh, tipo USB eh, es muy sencillo pero digamos que para este caso nos va a servir eh, lo vamos a utilizar con el adaptador de 3 voltios ya que revisando el esquemático de, del equipo encontramos que la BIOS se alimenta con 3 voltios. Vamos a ver cómo nosotros iniciamos. Bueno, eh, colocamos entonces el integrado en el zócalo del grabador y vamos a conectarlo. Ya aquí está. Está ubicado el, el BIOS, está ubicado en el zócalo. Este, este que estoy mostrando es el adaptador para las BIOS que son de 1.8 voltios En este momento no es necesario ya que nuestra BIOS, la BIOS que vamos a grabar se alimenta con 3.3 voltios Lo vamos a conectar en un puerto USB Vamos entonces a utilizar el programa. Vamos a lanzar el programa para iniciar la grabación del BIOS. Voy a utilizar AS Programmer. Este programa me permite leer la BIOS. Lo primero que vamos a hacer es pues, eh, identificar el IC. Ahí me muestra eh, las referencias detectadas vamos a ver cuál es la referencia en el esquemático y vamos a ubicarlo en el software Listo, seleccionamos el modelo del integrado y procedemos entonces a leer el BIOS vamos a, a dar lectura ¿Para qué leemos el BIOS? Eh, aunque esté dañado el BIOS actual, nosotros vamos a hacer una copia de seguridad de este BIOS. Esa copia de seguridad la vamos a almacenar y, pues, en caso de, de que sea necesario, nosotros podemos restablecer esa copia de seguridad. Aquí está, se está leyendo. Estamos leyendo, entonces, el BIOS, el integrado, pues. Vamos a hacer la lectura. El programa demora unos cuantos minutos. Mientras, mientras realiza la lectura eh, del BIOS vamos a esperar Listo, ya tenemos la lectura del integrado. Este, esta cantidad de código que se ve ahí, bueno, es el contenido ubicado en el integrado. Vamos a guardarlo. Eh, yo elijo una carpeta, siempre tengo una carpeta de backup. Le coloco un nombre que me ayude a identificar este archivo en específico. Generalmente le coloco, por ejemplo, el modelo del equipo. Este es un del vostro. Eh, y el nombre del cliente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto nos permite, en caso tal pues, eh, utilizar esta copia de seguridad para restaurar el BIOS a su a, a como vino, no en caso tal que no nos funcione el procedimiento. El siguiente paso, después de hacer la copia de seguridad, consiste entonces en eh, cargar el archivo que descargamos de internet a nuestro grabador para iniciar el proceso de grabación. En este momento estoy guardando la copia de seguridad, ahí está guardada, perfecto, y ahora entonces vamos a buscar. el archivo que descargamos vamos a ver dónde está ubicado esto lo ubicamos aquí está perfecto este es el archivo que descargamos de internet Y lo que sigue entonces es eh, iniciar la grabación en el IC. Eh, el contenido que se muestra aquí va a ser grabado. Me muestra una pantalla que dice que si deseo aceptar. Listo, sí. E iniciamos grabación. Ahí se muestra entonces una barra de progreso que va indicando este, el proceso de grabación de este nuevo archivo a nuestra BIOS. A nuestro integrado del BIOS. Esperaremos el procedimiento finalice y entonces debemos continuar con la prueba. Vamos a, a, a soldar este integrado nuevamente a la placa base y vamos a realizar las pruebas respectivas. Esperemos entonces que finalice el proceso de grabación. demorar unos cuantos minutos así que no hay problema esperamos finalizado el proceso de grabación del vídeo entonces lo que vamos a hacer muchachos es eh, volver a soldar a la placa en la placa base el integrado. Vamos a ver, ya aquí estoy mostrando la placa base. Vamos a colocar el integrado. Eh, en esta ocasión voy a utilizar el cautil Para pues estresar menos la placa base. aquí voy a limpiar primero los restos de flux que había en la placa base ahora voy a colocar un poco de flux nuevo un par de líneas de Flux. Y fíjense muchachos. El puntico que se encuentra aquí. Vamos a coincidirlo con el punto que está en el integrado. Eso indica el PIN número 1. Allí. Vamos a hacer que coincidan esos puntos. PIN número uno en la placa base. PIN número uno en el integrado del BIOS. Listo, tengo en este momento el cautil a 380 grados centígrados con una punta delgada. Vamos a colocar el integrado en la posición correcta. Y vamos a soldar primero una, una patica. Aquí. Y para darle soporte vamos a soldar el otro extremo. Y ahora puedo continuar con los otros pines. Ese es el procedimiento que realizo para, para soldar este integrados. Finalizado de repasar este, esta parte. Vamos a dar vuelta a la placa base. Y continuamos entonces con los otros cuatro pines restantes. y vamos esto con mucha paciencia, no hay prisa Repasar nuevamente en esta ocasión, no es necesario colocar flux. El flux que tenía, pues el en la placa base es suficiente. Así que, eh, perdón, flux no, eh, estaño. ¿Verdad? Vamos a limpiar. Ah, primero vamos a verificar. Puede ser con una puntita delgadita, a ver si se mueve algún pin. Está, están soldados de forma correcta, ninguno de ellos se mueve, limpiamos, para eliminar los excesos de flux limpiamos muy bien. y luego esto debemos proceder entonces a el ensamble vamos a colocar la placa base vamos a presentarla en la carcasa vamos a conectar los elementos voy a ir aquí un poquito más rápido en el video para para saltarnos este pedacito. Bueno, terminando entonces, siempre verificamos a ver cómo están las conexiones. Verificamos uno, dos y tres veces. Vamos a conectar el cargador. Vamos a ver cómo nos va. Después de haber grabado el BIOS. Damos Power. Power. Generalmente después de grabar el BIOS demora unos cuantos segundos en, en arrancar. Bueno, la primera BIOS que, <coughs> que grabamos eh, no nos funcionó. Así que descargamos una nueva BIOS de una página que se llama Batcam Es una página muy buena. Eh, de ella he descargado varias BIOS y me han funcionado muy bien. Eh, y realizamos nuevamente el proceso de grabación. O sea, el proceso que habíamos explicado anteriormente. Vamos a realizar la prueba nuevamente. Vamos a ver. Proyectamos el cargador. Presionamos Power. Esperamos unos segundos, ahí nos dio pantalla y ahí nos está mostrando eh, un mensaje, este mensaje no lo mostraba antes, vamos a ver si nos permite acceder al setup, anteriormente no nos permitía acceder al setup, aquí estamos en el setup, ya el, digamos que el problema de, de que no accedía al setup y se quedaba en el logo. Eh, el logo de Dell ya fue solucionado basta ahora con eh, instalar el disco duro y probar con el sistema operativo a ver cómo nos va pero eh, digamos que esto no lo estaba haciendo anteriormente anteriormente no nos dejaba ingresar al setup y tampoco continuaba con el boteo el equipo en este momento está el equipo funcionando está muy bien está digamos falta la prueba con el sistema operativo pero hasta ahí estaría bien. Muchísimas gracias. Y esto es todo por hoy.